Bueno, ¿qué tal a todos? En el vídeo anterior estuvimos viendo la, cómo configurábamos la, la Yamaha TF con, con QB, ¿no? Entonces ahora vamos a verlo con Nuendo Live, que es la licencia que trae la TF para grabar en, en directo. ¿no? Es un programa muy sencillo y, y cumple lo que tiene que hacer, que es grabar en directo, ¿no? Como, como otros programas, como es el Trax Live, que también tengo aquí, que también es muy interesante para directo, ¿no? Pero vamos a, a montarlo ahora con Nuendo Live, que es la licencia que trae, que trae la TF, ¿vale? Entonces pues en esta ocasión, como lo hicimos el otro día, a través de USB, lo vamos a hacer ahora con el sistema Dante. En el caso de la TF o de otras mesas de Yamaha, sabéis que las que no las traen de serie, como pueden ser otros modelos como la, las QL y demás, eh, hay tarjetas, unas, las Mini GDI, que las podéis insertar por detrás en los slots. En el caso de la TF lleva su propio tipo de tarjeta, no son las eh, Mini GDI, que son otro tipo de tarjetas comunes para Yamaha, sino que, que trae una de 64 Dante, 54 canales, porque normalmente las, las mini GDI de, de Yamaha son, son de 16 habitualmente, ¿no? Entonces, eh, por eso hay algunas mesas grandes que llevan 4 y 5 slots para, para meter más canales, ¿vale? Entonces, en principio, con un solo slot, la Yamaha TF tiene 64 canales de ida y 64 canales de vuelta en, en Dante. ¿Vale? Entonces, aquí lo... Lo normal primero es eh, como es un sistema Dante, eh, en el momento que conectes la ATF, la eh, que la puedes conectar mmm, directamente mmm, al ordenador, si solo tienes la TF, o utilizar un, un switch, tipo un router es parecido, lo que pasa es que son, son más específicos para, para switch o conexiones. ¿no? En este caso yo aquí el sistema lo tengo montado con, con varios elementos, y entonces así veis como. Cómo se leen cada uno de los, de los device o las máquinas que tengáis en el sistema Dante y cómo podéis hacer el, el pacheo, aunque ya hay algunos vídeos que, que lo poníamos con más detalle. ¿no? Aquí solo vamos a ver lo que es la configuración del Nuendo Live. Que sería igual que lo hacemos, lo hacemos por USB. Lo único que elegiríamos es el driver que elegimos en el vídeo anterior, eh, cuando grabamos con QBase y la TF, que utilizamos el, el driver el de Steinberg, de Yamaha, el USB driver que es el que hace que se conecte eh, por USB la, la mesa con el ordenador. En este caso, como os digo, vamos a utilizar Dante. Eh, Dante, como lo veis aquí, lleva un, un software para los ordenadores que se conectan en, en la red, o sea, con un cable de red, exactamente igual que, que, que haríamos con la TF, como, veremos, como hemos visto un montón de veces en el slot trasero. Y... Al arrancar el Dante lo que te hace realmente es convertir el, el ordenador en, un, en otra tarjeta de audio más. ¿no? En este caso, pues hemos abierto el Dante en Virtual Soundcar y lo que vamos a elegir es, pues, por ejemplo, el 64x64, que es lo que lleva la, la mesa TF también. ¿no? Aquí podéis elegir las latencias, pero tenéis problemas. Eh, en cuanto a la, bueno, pues los retrasos y demás, que hay un poco de lag, a lo mejor en algún momento. La verdad es que si tenéis los, los elementos con la necesaria calidad, que no haya malos cables y demás, no es preciso tocarlo normalmente, ¿vale? Una vez que lo habéis conectado, eh, te aparece dentro del, del ordenador un, una red, que en principio está sin nombre, pues una red, le da un nombre genérico, yo la llamé Dante, y así rápidamente la, la identifico. Sabéis que Dante va a un, a un, un GB, entonces eh, es necesario que los cables sean Cat 5E como mínimo para que puedan soportar... Eh, ese tipo de velocidades, ¿no? Eh, el IP address, en, en realidad, lo tienes que poner automático porque el sistema Dante él solo va a hacer la asignación de, de la IP de cada ordenador de manera automática, ¿no? Entonces, en principio, eh, lo que hacemos es damos al Start y en este momento ya ha entrado el, el ordenador en la red Dante. Entonces, esto lo comprobamos, si queréis, con el Dante Controller, que es otro software eh, de Audinate, que es el que lleva realmente el control de los de todos los devices y, y el patching que se hace entre ellos. Entonces, en este momento tenemos conectados aquí cuatro aparatitos en, el, en, en la red y la TF no está porque no la tengo conectada a la red. vale Bueno, es igual. Vamos a tomar como la M16, que es que es la Yamaha, la 01 v 96 y como si fuese la TF. Exactamente es lo, lo mismo. En este caso, bueno, pues esta mesa solo lleva eh, las tarjetas que os he dicho antes, comunes de Yamaha, y por lo tanto solo Transmite 16 canales de ida y 16 de vuelta. ¿vale? Aquí, en el caso de poner la TF, os aparecerían los 64 canales, ¿no? como aparece, a lo mejor en el ordenador, que es este que hemos conectado, que os he dicho que hemos elegido 64 canales de ida y 64 canales de vuelta. ¿vale? El patching y demás ya lo he explicado en varios vídeos, así que no vamos a perder el tiempo aquí. Y en principio, bueno, pues aquí hay, en realidad, hay cuatro aparatos: es una Río, esta es la 01996. Este es el ordenador que, que va a transmitir audio. Y ese es el que estoy utilizando ahora mismo, que es el que va a recibir el audio para que lo veáis en Nuendo en Live. ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es abrir el Nuendo Live. El Nuendo Live 2 no es el que trae eh, la licencia de la TF. Es uno que ha salido hace unos meses. Vamos a ver el que trae por defecto la TF y que está bastante bien. Y que no hace falta tampoco, no hay necesidad de comprar esto, el segundo que ha salido ahora de actualización. Vale. Entonces abremos el, el NUENDO Live. Y como bueno, yo lo tenía ya en Dante, igual no nos pregunta, pero si no lo tenías configurado en Dante la última vez te va a preguntar eh, el setup de audio. ¿no? En nuestro caso ya lo teníamos, entonces bueno, pues lo ha cogido por defecto. Si no lo preguntase o no lo podéis cargar en ese momento, en ajustes de aquí, pincharíamos y tendrías aquí exactamente muy parecido a lo de Cubase, es decir, el sistema de audio con el controlador ASIO. ¿sí? Si pinchamos aquí, veréis que tenemos que otro día otras mesas y el, el Steinberg para el supuesto de que lo hubiésemos hecho a través de USB. Como hemos hecho en esta ocasión por, por Dante, pues lo dejaremos en, en Dante. Decimos que lo mantenga porque es el que teníamos y aquí veréis lo mismo, puertos de entrada, puertos de salidas hasta el 64. 24 entradas, 64 salidas. En el window live podéis, en, el modo de salida, dejarlo en modo estéreo como os hablado el otro día, es decir que es solo ir la vuelta en el canal estéreo como podría a lo mejor salir eh, por las peas de la tf y en este caso sabéis que las pistas eh, últimas de, de entrada de la tf en el caso de, de usb el 33 34 son es el men estéreo o sea que en realidad si grabáis las 34 pistas tenéis 32 pistas de línea o digamos de 32 de mesa y luego el 33 el 34 podéis grabar el, el estéreo, tal y como estaba saliendo por las veas principales ¿vale? para saber en dónde cuál es cada canal hay un, un listado por ahí, creo que es en el propio manual de la Tf al final el manual de referencia te pone el listado de por dónde va cada eh, sobre todo los output en los puertos de salida por dónde van los auxiliares, etcétera, etcétera, para que podáis hacer los patchins que os parezcan más, más correcto, ¿vale? La frecuencia de muestreo la vamos a poner en 48.000, que es como va, la, como va la TF y por lo tanto mantenemos las, las frecuencias de muestreo, aunque Dante eh, ahora va a soportar diferentes frecuencias en diferentes eh, aparatos. Pero hoy bueno, os aconsejo que si elegís una frecuencia de muestreo para la grabación y, y la mesa principal es la, la TF, pues lo tengáis en, en 48 porque por encima la TF no, no trabaja. ¿vale? Tendríamos aquí el panel de control exactamente igual que teníamos en el, en el Cubase. Para poder eh, realizar lo que queráis en, en, el, en el driver que tenéis del controlador así en este caso el panel de control es el es el dante virtual sound Car y por lo tanto ese es el que tendríamos que, que utilizar para para ver bueno qué es lo que necesitamos con de, incluso el buffer la lateencia que hemos visto y demás vale una vez que se, ha, que se ha creado, bueno, pues ya tenemos ajustado el, el en este caso el sistema de antes como controlador así, ¿vale? Si hubiésemos hecho USB, como hacemos con el QBase, pues hubiésemos elegido el, el driver de, de Steinberg de, de USB y de Yamaha. ¿vale? En este caso, bueno, pues hacemos un nuevo proyecto. Vamos a crear en cualquier sitio una carpetita. que teníamos aquí proyectos de de Nuendo Live. Proyectos de audio, creo que sí, pues para no generar muchos problemas, pues creamos aquí otro, le damos YouTube, TF, no, aunque en realidad no tenemos la TF conectada, pero es exactamente igual. nos sirve el hacer un nuevo n 96 exactamente igual, porque en realidad vamos a utilizar los slots en este caso para para todo esto. Creamos nueva carpeta, ahí no, ya la hemos creado, bueno, nos olvidamos de esta y aceptamos aquí, ¿vale? Entonces, Nuendo por sistema te va a coger toda la selección que has hecho ya de tracks, es decir, de, de canales, en este caso era el 64, y entonces veréis que nos ha creado automáticamente 64 pistas de entrada, ¿vale? Para poder rápidamente ponernos a, a grabar y no tener que estar montando una y otra. Aquí en lo tenéis ya directamente lo que hacíamos con la carpeta el otro día en Cubase, es decir, poder montar toda la grabación de una sola vez, aunque también lo podéis hacer si abrís el panel de grabación. Que tienes aquí una teclita para armar directamente todas las pistas para grabación. ¿vale? Eh, no me voy a meter a, a cómo funciona el programa, pero era simplemente que vieses la, la configuración. Ahora vamos si queréis a, a, a transmitir audio desde el otro ordenador que también teníamos en el, en el sistema Dante, para que veáis que, que se están recibiendo Dante 1 a Dante 64. ¿vale? En este proyecto que tenemos aquí. Eh, me parece que son eh, 26 pistas, vale, así que va a recibir 26 pistas si lo, si lo escucháis, la poner bajito para que no sea la música lo que importe. Si lo veis aquí arriba veis eh, los búmetros de, la, de las pistas que están sonando, vale, y como os digo estamos transmitiendo las 26 primeras. Ahora mismo están en silencio estas últimas que son las de, las de voz, pero cuando empiece a cantar ¿no? Entonces lo tienes todo aquí, aquí es tan sencillo como que en el panel de grabación o aquí directamente eh, le dais a, a grabar, ¿vale? Empieza a grabar y se está registrando ya todo el, todo el audio que le está entrando, ¿vale? Además este sistema, el, el nuendo, lo podéis incluso ampliar, lleva un, una pregrabación de 10 segundos, es decir, aunque tú le des ahora, ha grabado 10 segundos antes y podrás recuperarlo si has llegado tarde a, a grabar por cualquier razón. También podéis bloquear aquí la grabación y por lo tanto cualquier golpecito accidental en, en cualquier eh, botoncito de grabación pues lo evitaríais no eh, lo desmontamos y paramos la grabación vale entonces si veréis aquí ahora vamos a, a parar el, el ordenador que estaba inicialmente emitiendo y vamos si queréis a poner este aquí para que veáis que se ha grabado las eh, pistas como veis aquí ahora pues vuelve a reproducir Exactamente lo que estaba entrando desde el otro ordenador y, lo, y ahora lo que hace es bueno, pues tenerlo, tenerlo grabado ya en directo, ¿vale? Como si hubiese sido una interpretación directo que hubiese estado llegando y, y lo hubieseis grabado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la, la manera de configurar el, el nuendo, en este caso, bueno, el título puse TF pero eh, hemos utilizado otra mesa, pero bueno, es lo mismo porque la, en la TF no hay que hacer absolutamente nada salvo tener puesta la, el slot la, la tarjeta que es la NY64D me parece Dante creo que es el nombre exacto de la puesta Yamaha a, a tarjeta slot y, y nada más ¿eh? digo así de sencillo conectar el cable de red o directamente al ordenador que lo podéis hacer desde desde la Yamaha TF y por lo tanto no tenéis ningún switch eh, y grabaríais a través de, a través de Dante o um, podéis hacerlo con un switch si tenéis pues eso como en este caso, una Río que estaba ahí conectada, que es una caja de escenario Dante, o tenéis otras mesas, ordenadores, como había puesto yo para poder hacer la, la prueba. ¿Vale? Pues bueno, esto ha sido todo y espero que os haya ayudado también a, a configurarlo, a configurar en este caso el Nuendo para, para poder grabar con, con la Yamaha TF y con otras, y con otras Yamahas, y en, y en este caso, pues con, entre ordenadores o como os parezca bien. Pues nada, un saludo a todos.